Hola, mi nombre es Eloisa Legarda. Mi empresa se llama Eloísa Legarda Decoración y Diseño. Trabajo con personas vulnerables de la ciudad de Medellín. Trabajamos para varias entidades, tanto locales como nacionales. Tenemos una muy buena capacidad de producción. A pesar de la cuarentena, nos sostuvimos. Hoy estoy a otra escala que para mí era un sueño entrar a Federación de Cafeteros de Colombia. Yo tengo la oportunidad de reunirme con personas de empresas grandes de verdad y me dicen no eres pequeña, eres grande. Eso es lo que a mí más me satisface, llegar con una canasta a un público y que yo cuente mi historia de mis personas vulnerables y me reciban y dicen esta es la empresa que hace país. No miren el sufrimiento, tengan una visión real, enamórense de su proyecto.